La conciencia se vuelve independiente. You know, head, Sentimos que desde el centro de la cabeza nos conectamos con todo el espacio universal. You know, all en la totalidad del espacio universal, nuestras conciencias puras conectan juntas. Sí, es la, y este es nuestro campo de conciencia. Uh, yeah, Sentimos el campo de conciencia infinito. Cuando nuestras conciencias juntas conectan, esto genera el campo de conciencia mundial, la comunidad mundial. Nuestro campo de conciencia se vuelve cada vez más poderoso Confiamos en ese campo de conciencia. Este campo de conciencia puede ir a través de todos los niveles de chi y de energía. Y puede transformar todos los niveles de chi y e energía del universo para crear armonía. Ahora usamos este poderoso campo de conciencia dándole nuestra mejor información. Sentimos el amor universal. Sentimos la felicidad. Solo sentimos estas, que estas dos informaciones están en la conciencia pura. Y la información se transforma poco a poco en un estado infinito. Y esa es la conciencia de amor universal, feliz y de y y de amor universal. Esa conciencia ya ha armonizado la información del campo de... Y todo el mundo y todo el universo ha armonizado ya toda la información. Ese campo de conciencia poderoso, ya ha transformado y armonizado todo el campo de Chi del mundo. Ahora sentimos que somos una completud armoniosa, una integridad armoniosa y consciente. Esa integridad consciente va a comenzar a transformar el cuerpo de Chi a un nivel muy sutil y profundo. Observamos el espacio interior de la cabeza. Sentimos que el campo de conciencia va continuamente al interior de la cabeza, cada vez más profundamente. Y el Chi universal viene al interior del Tantien superior. El espacio del Tantien superior se abre, se funde en el universo. Sentimos que el espacio de Chi de la cabeza es purificado se vuelve pacífico y se vuelve puro. El campo de conciencia observa el espacio interior del cuello. Un vacío. Se funde en el universo. Observa a través de los hombros y el espacio interior de los brazos y... vacío. Y... Observa y va a través del espacio interior del Tantien Medio. Mantenemos la conciencia y nos mantenemos en el Tantien Medio hasta sentir que el Tantien Medio se funde con todo el universo. Muy profundamente, el interior no se diferencia del universo. Observamos el espacio del tantien inferior y sentimos que la conciencia y toda la conciencia universal infinita se unifican y siente como tu conciencia está sostenida por todo el campo de conciencia de alto nivel y ese campo va a través de lo más profundo a un nivel muy sutil, interno. Sentimos todo el espacio del tantien inferior. Nos mantenemos en el interior. Relajamos la conciencia pura. Y desde lo más profundo del Tantien inferior, ese espacio se funde con todo el universo. Observamos el espacio interior de la columna vertebral. Vamos a través de su interior. Nuestra práctica es muy simple. Solo necesitamos observar e ir a través de ese espacio sutil observando el interior profundamente y la transformación sucede a un nivel profundo. Continuamos observando observando el espacio interior de la columna vertebral muy profundamente, a nivel cervical y todo se hace vacío. El interior de las vértebras torácicas se hace vacío. La zona lumbar se hace vacía. Toda la columna vertebral vacía. Continuamos okay. observando okay. la vacuidad muy profundamente. Cuando entramos en el nivel del observador, la práctica de Chikung a un nivel de, con, de la conciencia acaba de comenzar. Sentimos y observamos el espacio vacío de la columna vertebral y al mismo tiempo el observador, el observador se reconoce a sí mismo en el espacio de la columna vertebral. La propia observación y la observación de la columna vertebral sucede al mismo tiempo. Poco a poco nos damos cuenta que todo está en la conciencia pura. El espacio interior de la columna vertebral se hace fino, cada vez más fino, y se funde con el universo. Observamos el espacio interior de las piernas. Vamos al interior de la cadera. En la articulación de las caderas, la conciencia se reconoce a sí misma. Observamos el espacio interior de los muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. La conciencia pura se mantiene en el espacio interno de las piernas, relajándola. Si quieres observar más profundamente y observar la transformación, la conciencia se debe mantener en ese espacio, purificándose a sí misma. La más pura conciencia es el nivel más profundo, y cuanto más pura, más profundo observa. Ahora observamos todo el cuerpo. La conciencia pura está en todo el cuerpo y se relaja a sí misma. Y la relajación sucede en la conciencia pura y puede ir a un nivel más y más sutil en el interior. Ahora sentimos que este nivel más elevado de la conciencia pura y el cuerpo de Chi son uno. Nuestro poderoso campo de Chi y de conciencia nos sostiene y nos permite ir cada vez más profundamente. Ahora usamos nuestro campo de conciencia para transformar nuestro cuerpo y hacerlo más puro a través del sonido Xu. Decir Xu, Xu, como un sonido muy suave, muy bajito. Repetir. El sonido shu muy a un volumen muy bajo silenciosamente. Cuando decimos shu. Sí. La conciencia pura se vuelve más y más clara, el cuerpo de Chi se vuelve más y más puro. Todo el espacio universal se vuelve más y más puro, más y más armonioso. Nos relajamos más. El campo de conciencia pura. Y el universo infinito son uno. Y el cuerpo de Chi está completamente abierto desde lo más profundo y se fusiona, se funde con todo el universo. The deeper, the deeper, Sentimos el interior cada vez más profundamente y más finamente. The universe, the lighter lighter. Sentimos que el universo se hace más y más amplio. ahora estamos diciendo yo silenciosamente y sentimos una sensación muy sutil Is in our in our infinite consciousness. He is está despertando Continuamos diciendo muy sutilmente en silencio. Desde el centro del Tantien superior del espacio interior se funde en el universo. Desde el centro del tanquín medio, desde el espacio. <tose> Muy profundamente en el interior del Tantien en medio, en el interior del tan en bajo. Well, desde el centro del tan tiene inferior Todo el cuerpo de Chi vacío se funde con todo el espacio universal de Chi. Relajamos todo el espacio universal. Todo el espacio universal, dice. Y se vuelve cada vez más y más puro. Yeah. Sentimos que todo está en nuestro campo de conciencia pura y en ese campo de conciencia pura está el sonido. relajados uh -huh. ahora sostenemos una bola de chin uh -huh. Sí. Y elevamos la bola de chi frente al cuerpo. Y... Y... Sentimos el infinito y profundo espacio de chi. Se abre. Se abre. Todas las células son espacios de chi. Se abre. La conciencia pura y el chi puro universal son uno. Cerrar. Reunimos el chi puro universal a lo más profundo del interior. Sierra. El chi universal viene al interior desde todas las direcciones y el chi es abundante. Abrir. El campo de conciencia se abre. Nos hundimos completamente en el interior. Abrir. Cierra. solo experimenta la pureza de nuestro campo de conciencia y la pureza del chi infinito. La... siente que vas más y más profundo ah, ah, ah. All oh. Muy, muy pacífico. No. No Experimentamos la profundidad. ¿Tarán? ¿Tarán? ¿Tarán? Bajamos en la bola de Chile, nosotros y el universo somos uno. Decimos los cinco oh. sonidos. Oh. Oh. Todo el chi universal es muy puro. De... La conciencia pura es muy rara, está completamente despierta. Es el estado Mingyue. Damos oh, información. Transforma. transforma Se transforma a un estado super saludable. La salud de todo el cuerpo súbitamente mejora su nivel de inmunidad. Se transforma en lo que tú quieres. Mm -hmm. Mm -hmm. Transparente y brillante. Limpio y claro. Oh. Oh. Abierto. El cuerpo de Chi y el universo son unos. No hay ningún tipo de bloqueo. Mmm. Wow. Mmm. Um... importante porque... Y el chi se vuelve puro y muy fino. Todo el espacio infinito de chi se vuelve despierto como la luz del sol aparece en todo el espacio. Todo el espacio se vuelve brillante y transparente. Y en ese momento la transformación Yo se da. Es. Todo ese espacio despierto, ah, damos la información, ¿Más información? Wow, y se transforma. ¿Más información, información? ¿También? ¿También? ¿También? Y la información de la conciencia el interior lo transforma a un estado completamente saludable. Sí. Aparece ese estado en tu conciencia. Uh, un nivel de vida de alto nivel aparece en nuestra conciencia y en todo el cuerpo de chi. Luminoso y transparente, ligero, armonizado con el universo. Sostenemos la bola de chi y despacio nos ponemos de pie a la posición de meditación de pie. Mantenemos los brazos, los pies al ancho de los hombros. Elevamos vai, vai. retraemos el mentón, relajamos toda la columna vertebral. Vai, vai arriba, jubillín arriba, cerrado, el coxis abajo. La conciencia observa el cuerpo de Chi vacío e infinito y muy profundamente a un nivel muy sutil. hace que todo se vuelva fino, muy fino y más puro cada vez se vuelve un espacio puro y vacío y en lo más profundo sentimos Despierto, la conciencia da esta información y transforma transforma un estado bello y saludable. Mm -hmm. Mm -hmm. Los grandes brazos de Chiva a guiar a todo el espacio interior del cuerpo en el espacio infinito, abrir y cerrar. Wow. El interior en lo más profundo, muy puro, todo el universo está muy puro. Sí. A ver si me Yo <tose> <tose> <tose> interior en lo profundo, se ha vuelto transparente y brillante, todo se ha transformado a un estado muy puro y saludable, armonioso. Siente el espacio inmenso, infinito universal el chi puro universal viene a lo más profundo espacio muy profundo y puro se abre. <tose> Ese espacio muy profundo se abre continuamente. <tose> All mm -hmm. sistema inmune del cuerpo se vuelva brillante y transparente, su espacio interno se abre y crea un gran potencial en el sistema inmune, abierto. puro del Universo viene el Sistema inmune al espacio interno brillante, el se hace abundante y muy poderoso. Y ante todo el espacio puro transforma se vuelve limpio cada vez más puro todo el espacio del mundo se transforma se transforma se el chi puro del universo viene a lo más profundo del interior Sostenemos la bola de chi y decimos los cinco sonidos y experimentamos la información. La información transforma toda la completud, la integridad con una sonrisa interior vacío. Sí.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 E <síntico> aí con una sonrisa interior. Oh, es es Ahora estamos en un espacio muy puro en todo el universo. Siente la conciencia totalmente relajada completamente rendida a todo el universo el completamente rodeando en todo el universo todo el universo se vuelve consciente el elevamos el pay y nos ponemos de pie Cerramos mm. los pies, parados en el chi. Mm. Vacío. Mm. Oh. Elevamos el chi. hasta por encima de la cabeza, vertemos el chi hacia abajo a través del tantien superior el interior está limpio y claro a través del cuello, a través del y en medio del espacio se ha vuelto claro y puro, limpio a través del espacio del tanti en inferior, limpio y claro. Va a través del espacio interior de la columna, está limpio y claro todo el sistema nervioso. A través de las piernas y las manos van a lo profundo de la tierra, vacío. Le vamos aquí uh -huh. con una sonrisa uh -huh. interna, con una sonrisa universal. Universal. Con amor universal. Y llevamos el chi por encima de la cabeza. Liberamos el chi. El vacío. Sentimos que toda la cabeza está limpio y claro. El Tantien superior, el cuello, Tantien medio, Tantien inferior. El espacio interior de las piernas. Las manos profundamente en la tierra elevan el chi durmiendo, sí, dormir Sentimos que elevamos el chi en nuestra conciencia, los brazos de chi por encima de la cabeza. Vertemos el chi. A través del tantien superior, vacío. Vamos a través del cuello. A través del tantien medio. A través de todo el espacio interior del tantien inferior. Las manos cubren el ombligo, cubren tu chi y sentimos todo el cuerpo de chi, con una sonrisa interior. Sentimos que todo el cuerpo de chi, todo el mundo está en armonía, está muy saludable. Todos los problemas y bloqueos, los virus, ya han, se han transformado y desaparecido. Todo está limpio y claro. Sentimos todo es infinito. Hacemos una respiración profunda y gentil y disfrutamos de nuestra vida feliz y bella. Separamos las manos a los lados. Sentimos sí, que ahora tenemos una nueva vida. Y que ya está trayendo beneficios a todo el mundo. N nuestro campo de conciencia nuestra comunidad ha mejorado a un alto nivel. Y ese campo de conciencia en este estado puede limpiar todo, creando un entorno de alto nivel y de armonía para todo el mundo. Muy bien, gracias a todos. Abrimos los ojos despacio. Bien.